Bueno, pues tenemos hoy un, un directo especial. Yo soy de Hacer Poco Directos, hoy es un directo muy especial. Bienvenidos a este directo del PRBB o con el PRBB, que el PRBB es, es, es algo coral, es algo de, de todos. Investigación de, de alto nivel, están en, en Barcelona como sede. Y esta es la, la última entrevista que hacen en directo en este Open PRBB. Normalmente se hace siempre... En, en persona, hola, hola, hola a todos se escucha excelente, bien pues esto este Open PRBB se suele hacer en persona, presencial y enseñan el, el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona por eso es el PRBB, el Parque de, Re de Recerca Biomédica de Barcelona y, y esta vez, pues por motivos evidentes, toca que sea online, gracias, gracias aquí a, a la gente eh, pues eso, vamos a a empezar a hacer este directo tan bonito, ya digo que tengo un investigador de nivel alto alto, además vamos a hablar de, de epidemias, de pandemias, con un gran epidemiólogo, con un gran científico en eh, mayúsculas, con Manolis Cogevinas, del PRBB. Ya digo que este es el último directo, os animo a, a conocer el resto de actividades ahí en, en la página del PRBB. Suena un partido político de mi país, el PCB. No, no es un partido político, es ciencia de nivel. Además, os animo también a que os suscribáis al, a la página que tienen ellos, para que enteraros de, de todas las noticias de actualidad, Elipse elipsecon2ls.prb.org. Punto, punto, Manolis Cogevinas es el que vais a ver por aquí. Es investigador y director científico de la distinción Severo Ochoa, esta gran de becas de investigación, en el IES Global. Sabéis que IES Global está por todo el mundo, se habla de Instituto de Salud Global, y es Global es Instituto de Salud Global. En, en Harvard se, se ha hecho muy famoso esta, esta semana cuando hablamos de la incidencia acumulada Es la medida que más usamos, gracias a que el IES Global ha recomendado que usemos todos esa medida para entender cuánta densidad eh, hay de coronavirus en un lugar, en otro. Hola a todos, que no voy a saludar mucho porque vamos a estar en, en modo de entrevista. Y, y bueno, aparte, Manuel Cogeminas, ya digo... Hablé lo que iba con él y me decía que, que ahora empieza a estar de moda eh, la epidemiología, pero nunca se ha considerado demasiado eh, esta ciencia. Y ha recibido este año, este año 2020, este año tan bonito, tan largo, demasiado largo, el premio John Goldsmith, que ahora le, le haré la enhorabuena ya desde aquí, que es el mayor reconocimiento de la Sociedad Internacional para Epidemiología Ambiental. ¡Aquí estamos, está. Santi! ¡Ey, <risa> Ahí está, sí señor. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, he hecho un buen dinar aquí a para y todo, pero no es para el dinar que no he podido comentar. Yo pensaba que conectábamos, no sé cómo, pero y la que no tenía que pasar bueno, al centro, sí, sí. no, tampoco podía que pasara al centro, bueno, pero sí que podía porque tengo permiso para nada para la peina. Sí, sí, sí. Bueno, te vi te vi bien entonces. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Bueno, usando para a los que están conectados, que me digan tan, pero mira, uh, te estamos sí, escuchando estás... y vos estás súper pesado, eh? Sí, hombre, de, de estaba, aquí... <ríe> estaba ganando tiempo hablando de, de tu vida. Claro. estaba pensando, digo, que italiano no es. Sé que Italia, pero he dicho italiano y me han dicho aquí una, una alumna tuya que eres griego. Griego, griego, griego, sí, de, de Corfú De Corfú sí. Y cuéntame, cuéntame un poco tu vida, vamos, vamos a empezar por, por ti y después hablamos de toda la investigación y todo esto. Cuéntame un poco tu vida, cómo, cómo transcurrió, es decir, ¿qué, qué estudiaste para llegar a, a ser epidemiólogo. Y Mira, eh, medicina, medicina y, medicina y en, en esta época en Grecia uh, no había temas de salud pública y yo fui a Londres uh, um, porque quería hacer algo más de, de, uh, conectado con la sociedad. Fui a Londres y me quedo allá, eh, había tomado dos años de excelencia de mi trabajo, me he quedado allá eh, escuchando y por primera vez en mi vida había escuchado que habían diferencias sociales en la salud. Esto uh -huh. no, no lo había escuchado nunca en mi formación como médico. Y pues he dicho, bueno, salud pública, eso es el mío. He de, pues dejó, eh, era oncólogo en esta época, hacía oncología, dejó la oncología, y me he puesto con epidemiología, que me ha, ha traído mucho. Y mira, de vez en cuando hago un poco de clínica, pero básicamente no a, a, hace tiempo que no estoy en contacto con pacientes. Estoy haciendo solo investigación en salud pública a, a Londres, e inicialmente, después a León, a los de la Organización Mundial de la Salud y después a, a, aquí a Barcelona. Qué bueno, qué bueno. Y aquí ha llamado mucho la atención en general cuando hemos hablado de epidemiología ambiental. Sí. Porque uno piensa en epidemiología, pues piensa siempre en virus y ya está. Dice, pues eh, Grandes enfermedades que se reproducen muchísimo, pero ¿por qué ambiental? ¿Qué quiere decir esto? Mira, porque epidemiología eh, eh, en realidad ha, ha, había empezado como una um, especialidad relacionada con enfermedades infecciosas, claro. Pero después uh, de la Segunda Guerra Mundial... Um, se ha desarrollado básicamente como una um, especialidad enfocada a, a, a los países de, de Europa, Estados Unidos, a las uh, enfermedades más uh, comunes, que no son las uh, infecciosas, no eran las infecciosas. Ahora sí que lo son, otra vez, pero próxima. era cáncer, um, um, cardiovasculares, uh, toda la historia de um, neurológicas o neurodegenerativas, Alzheimer, toda esa historia. Pues esa epidemiología en relación a otras enfermedades epidemiología en relación a los factores ambientales también o laborales o nutricionales, pues eh, eso. Y nosotros en el centro hacemos mucha, muchos temas ambientales y contaminación atmosférica, teléfonos móviles, eh, cambio climático, toda esa historia. Qué bueno. A mí me, me resultó muy curioso cuando me comentaste el otro día eh, que hablamos. Me comentabas que, que por fin, bueno, por fin, muy por desgracia, pero por fin eh, se ha tomado en serio la, el, la figura del epidemiólogo. Que también hay, hay mucho intrusismo, hay mucha gente que habla de epidemiología como si fuese epidemiólogo cuando es, una, es un área muy seria y, y con mucha ciencia transversal. Es, decir, no, es sí, no es algo que te sí. especialices en media hora. No, no, no, que va, que va, es una especialidad. En, bueno, en nada te puedes especializar en media hora, ¿sabes? Ni carpintero, ni sí, epidemiólogo, sí. ni nada. Uh, ni periodista, ni nada, pues, uh, y ahora la, la gente sabe uh, de epidemiología, claro, otra vez la ha relacionado solo con uh, eh, enfermedades infecciosas porque también todos los que hacíamos uh, temas uh, diferentes, también en esta época, necesariamente, hemos vuelto también a investigar en COVID y los, uh, pero no solamente los temas uh, biomédicos de COVID, los temas más amplios, de cómo afecta a la sociedad, los temas de salud mental, Cómo afecta en temas de salud laboral, todo, toda esa historia. Es, es muy amplio porque afecta, es, es, es una situación tan dramática que no puedes no estar en COVID, entre otras cosas. Continuamos las otras, evidentemente la investigación, claro, en los otros claro. temas, pero continuamos, tenemos todos los otros problemas. Pero dirías que el, el, la COVID es el reto más grande que se ha tenido en estos tiempos, en los últimos 100 años? Eh, COVID y cambio climático. Dos. Y cambio climático. Ya, ya, ya. Porque ¿no? eh, a, ahora, claro, COVID es un inmediato. Sabes, la gente se está muriendo y, y afecta a la sociedad. Pero cam, cam, COVID y cambio climático. En realidad, COVID en muchos aspectos es una enfermedad ambiental. Es infecciosa, pero ¿por qué tenemos COVID? En parte también por los cambios climáticos. Por la falta de población de la biodiversidad, por la estructura, por la deforestación por la ent entrada en contacto con, uh, um, con diferentes virus y con la movilización tan rápida que tenemos. Eso es. Eso es. La, la globalización ha traído también esto, que todo se conecta mucho más rápido y, y cualquier producto está en todo el mundo a la vez. Y sí, es un, exacto. Un, exacto, exacto. Es, es un ambiente ideal para un virus, claro. Y se, pues y se no. había previsto que era más que probable de que ya íbamos a tener una, una pandemia de este tipo. Ahora, no puedes saber ni qué bicho ni uh, cuándo, pero sabes que esto va a pasar. Y, y el problema que tenemos, eh, uno de los problemas que tenemos, es que no habían planes de, de respuesta a esta historia. No, no, no existían esos planes. Lo hemos visto en los primeros meses catastróficos en mi hospital. Suerte que tenemos una directora que se, se mueve bien y ha comprado ella. Todos los, los equipamientos, to, toda la protección, mascaretas y todo. Se, lo ha comprado, se han movido ellos mismos. No, si esperaban del Estado, olvídalo. ¿sabes? No habían planes. Pero no habían planes por, por una falta de responsabilidad. Porque entiendo que el IES Global y todos los centros epidemiológicos del mundo avisarían de ciertos protocolos, dirían, oye, hay que tener un protocolo adecuado. Sí, avisa, eh, sí, eh, mucha gente había avisado. Es muy conocida la historia del TED Talk del Bill Gates, evidentemente, esto ha salido mucho, pero no es solo Bill Gates, ¿eh? mucha gente había avisado, claro, una cosa es avisar, la otra cosa es imponerte, ¿no? De contrario. tener la fuerza claro. de imponerte y no teníamos la fuerza de imponernos, no teníamos esta. Vamos a hablar del de is Global, que, sí. que aquí, que cuando llegaste a Barcelona, eh, le ha dado un impulso muy fuerte. La verdad que el ES Global es el centro de epidemiología más importante de, de España y de los más importantes de, de Europa, desde luego. Incluso en el mundo está muy bien posicionado, muy bien considerado y se, y se publican, como hemos comentado antes, artículos de, de primer nivel. Eso, desde luego. Y, y no solamente hablamos de COVID. Vamos a hablar ahora un poco de, de las otras líneas. Vamos a hablar de cáncer, por ejemplo, o de medio ambiente. Lo que quiera, empezamos con el cáncer, que es la enfermedad vale. que, también más, que más preocupaba antes de la COVID, yo creo que era la que a todos nos, nos tenía muy preocupados y, y, y cómo, cómo se investiga sobre el cáncer y qué líneas estamos tratando sobre, sobre esta, esta enfermedad tan sí. compleja y tan, de tantas líneas. Sí, es una enfermedad compleja y heterogénea no hay, y no es ni una enfermedad, son muchas enfermedades. Nosotros nos concentramos evidentemente en temas de cómo podemos prevenir, porque es lo que nos interesa más que nada, más que tratar. No hacemos tanto investigación en tratamientos, estamos investigación en la prevención y estamos trabajando en temas laborales, por ejemplo, en gente que trabaja, que hay mucho cáncer laboral, francamente, y no se identifica. Si miras las estadísticas del Estado, es, es un escándalo. Hay 50 cánceres laborales identificados en España. Probablemente uh, tenemos, uh, no se puede decir con mucha uh, certidumbre, pero entre 3.000 y 6.000 cánceres debidos a exposiciones. De, de, de 3.000 a 6.000 que, que están debidos a exposiciones laborales. Y el Estado uh, ident español identifica 50. Vale. Esa es la diferencia. Wow. O sea, y, y el problema es, si no lo identificas, no, no tomas medidas. Si, el, si dices que son 50, claro, problema pequeño, ¿no? No, porque claro, tenemos no. que dedicarnos. Pues es uno de los temas que, nos, que trabajamos y también trabajamos mucho en el tema del, de los, del ciclo circadiano, de los cambios uh, diarios uh, que tenemos... Y entramos en este tema porque en, en mi grupo, porque en 2007 la Organización, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una evaluación que el trabajo de turno de noche podía estar asociado con cáncer de mama. Y muy que era, que era, era sorprendente, um, pero habían estudios animales muy, muy um, claros. Pues ponías luz a las uh, ratulinas a las, uh, y hacían cáncer de mama. Eh, son son animales nocturnos y pues eso y cómo es eso cómo puedo pasar qué, eso qué es porque cambias un ritmo eh, eh, hay animales como los ratones que son nocturnos pero nosotros somos no somos nocturnos tenemos nuestro ritmo pues cambias ese ritmo y esto cambia toda eh, varios eh, sistemas dentro del cuerpo eh, y produce multitud de efectos y ahora sabemos que está asociado con uh, efectos cardiometabólicos, diabetes, obesidad, um, infartos, uh, cáncer. Claro, no, no es que si te quedas uh, de, um, una noche en un bar sabes vas a, a, sacar, a, a tener un cáncer, es que tienes que trabajar muchos años, francamente muchos años de noche para tener un aumento de riesgo. No es que te quedas una noche y tienes un problema. Bueno, tienes una saca a lo mejor, pero no cáncer. Qué fuerte. Eso es algo que bueno, yo no, no lo desconocía totalmente. Yo soy súper nocturno. La gente que me conoce siempre me dice es que tú eres un búho y que, que parece que búho sí. es algo bueno, pero cambiar el ritmo circadiano es una cosa muy seria y también tiene relación con, con el aumento de, de luces nocturnas, de la contaminación lumínica sí. que otro problema de, de medio ambiente, un problema de, también de cambio climático y, y todo tiene una conexión ahí interesante. ¿Qué, qué sí, me puedes comentar? Sí, sí. Sí. Mira, Santi, si, si, si lo piensas, Uh, hace 150 años no teníamos luz eléctrica, ¿vale? Eso, cambia, uh, cambia nuestra vida y cambia lo mejor. Bueno, yo estoy contento que a la noche tengo luz y tengo mi iPad y puedo leer, uh, verte a ti o el, el, el periódico o lo que sea. Y, uh, pero esto también conlleva un cambio en un ritmo que hemos tenido desde hace miles, miles de años. Y, y se han hecho unos estudios muy, muy interesantes en las pocas poblaciones de eh, cazadores recolectores que, que existen en el mundo. Han identificado gente en África y en América del Sur eh, que aún viven a la naturaleza y no tienen ni electricidad, ni agua, ni nada, viven fuera. Y los, eh, los han evaluado, los han puesto sensores, unos relojes de estos, y han mirado cómo viven. Claro, ellos... Eh, cuando cae el sol, cuando se hace noche, no es que van a dormir. Um, se quedan, hablan entre ellos, ponen un fuego, pero después duermen, claro, no se quedan como nosotros hasta las 12 de la noche o la 1 de la mañana. Y después se despiertan eh, un poco antes que se salga el sol. Pues duerman más o menos como nosotros, 8 horas al invierno, 7 horas uh, al verano y pero nosotros lo hemos cambiado esto. Dormimos más o menos lo mismo ¿eh? en nuestras sociedades. Pero a, me... así, vale. Pero a lo mejor, ¿sabes? Lo hemos movido y en lugar de dormir a las 10, dormimos a las 12 y estamos expuestos Miramos a la luz. A, 3. Y a las 2 a las 3, ¿vale? Y esto conlleva un cambio en, en nuestro cuerpo y en la, la manera en que funcionamos. Y es en esto que estamos haciendo investigación um, y nos interesa... También, no solo qué pasa con los trabajadores, que, es, que hacen turno nocturno, que es una situación extrema, si lo piensas. No, cambias totalmente, trabajas, vives a la noche y no la, al día. Uh, pues, pero cambios más suaves, como tenemos nosotros, que trabajamos uh, o estamos, lo, lo que sea, hasta las 12 o la 1, pues esto afecta a la salud pues, y es, encontramos que sí que afecta. Eso. qué fuerte me ha alucinado con el cáncer de mama concretamente no sé si hay más, pero bueno, vamos a, a tratar otros temas, por ejemplo, medio ambiente vamos a hablar de medio ambiente en general que en, si hablamos de un análisis multivariante, desde luego el medio ambiente, esa variable toca a todas y todas tocan a esa, es decir, es una ecuación simultánea esa afecta a todas y las demás, y las demás también afectan a cómo está el medio ambiente háblame qué se investiga sobre el medio ambiente porque siempre, siempre se habla del cambio climático que no olvidemos hablar del cambio climático pero bueno, eh, se habla de todo, ¿no? Es algo en se habla sí. de... Eh, es una parte de un todo. Sí, sí, sí. Y eh, claramente el problema más grande que tenemos, aparte del cambio climático, que es una cosa muy amplia, es la contaminación atmosférica. Y bueno, todo el mundo ha visto las fotos de, de Beijing o de, o de Delhi, de India o de otros... Que, que no ves nada, ¿sabes? Tienes esas fotos y es un... Es una contaminación tremenda, pero nosotros no vivimos en esos países, vivimos en Europa del occidental. Pero incluso aquí, um, la contaminación que tenemos, um, es impresionante que incluso a los niveles que tenemos en Barcelona, Madrid las otras grandes ciudades de España, encontramos efectos. infartos de miocardio, cáncer de pulmón, evidentemente, uh, efectos a los niños. Ah, impresionante, ¿sabes? Y, y si, si lo piensas, tampoco es tan raro. ¿sabes? estás respirando. Estás respirando aire con contaminantes. Claro. Y es todo el día, prácticamente. No es que estás trabajando en un trabajo con mucha contaminación y afecta a todo el mundo. Pues un, un riesgo pequeño, es pequeño el riesgo a nivel individual, pero un riesgo pequeño a nivel individual aplicado a 47 millones de españoles, claro, es importante. No es que se aplica oh. a 5.000 trabajadores, que es malo, ¿eh? pero por números. Otra cosa es 47 millones, otra cosa es 5.000. Eso es el problema con la atmosférica. Se ha mejorado mucho ¿eh? la cosa, para, para dar también mensajes positivos. Se ha mejorado mucho la cosa, francamente. No, no es comparable con lo que teníamos hace 20 años. Pero mira, tenemos que bajar mes, así, y no podemos hacer compromisos en esto. Se tiene que bajar los niveles de economización o sea, en Madrid y Barcelona y en otras ciudades así. Claro, claro. Bueno, ahora preguntará a la gente que, que si mandáis preguntas las leeremos al final, pero me vais a permitir a mí de momento que hable un poco más con, con Manolis. Vamos a, a plantear no sé, está, está la gente muy pesimista. Manolis, tú sabes que ahora mismo la gente sí. eh, está, está harta de de la COVID, te hablan siempre del de, de el fin de la COVID, ¿cuándo será? Es la gran pregunta que todo el mundo se, se hace. Eh, yo quiero que me digas algunas previsiones positivas, algo positivo de, de este momento, de que ahí tú como experto y desde el IES Global, que de Barcelona, ¿cómo, cómo se está planteando esto? ¿Qué, ¿Qué visión positiva de futuro? Mira, la parte positiva es que seguro que nos vamos a salir, claro. Pero, uh, y tenemos que salir de esta historia con uh, menor uh, coste posible para la sociedad. O sea, la solución no es el confinamiento. Esto lo hemos hecho en una situación extrema para bajar el número de infectados. Vale, pero esto es una solución fácil, en una manera, pero con un, con un, que provoca un problema tremendo. Los niños no van a la escuela, los trabajos no funcionan. O sea, es, eh, y nosotros aún no hemos publicado los resultados de nuestro estudio, pero hemos, eh, estamos haciendo un estudio muy grande en Cataluña, de, de, siguiendo casi 15.000 personas um, uh -huh. con muestras de sangre y todo, y vemos los problemas de salud mental importantes, eh, ansiedad, depresión, y no puede ser esto. Ah, y ah, nos vamos a salir seguro. El tema es que... ¿Cuándo nos vamos a salir? Bueno, nos vamos a salir cuando vamos a tener las vacunas. Si las vacunas funcionan bien, no lo sabemos okay. aún. Nadie lo sabe esto. Um, okay. Y podemos, uh, podemos prevenir los efectos. Sí que podemos prevenir varios efectos. Sí, que podemos. Necesitamos más organización, claro. ¿Sabe? Si, si obran las escuelas y no has hecho el trabajo antes de prepararlo, Claro, no, no, no, no va a funcionar. Si no eh, refuerzas la atención primaria, no va a funcionar la cosa. O sea, si mi hijo era eh, mi hijo pequeño, era posible COVID. No ha funcionado el sistema, le han dado los resultados en cinco días. Han hecho, hemos ido muy rápido, muy rápido han, han respuesto, hemos ido rápido, le han hecho la PCR. ¿Resultados en cinco días? Pero, ¿qué estamos haciendo? O sea, no, no podemos controlar la epidemia así. Y era a lo mejor extrema la situación, en otros los dan en tres días, pero tres días es mucho, tienen que dar en un día, si queremos controlar, así ah, podemos, podemos hacer esto, si podemos hacer esto, podemos llegar a una situación que los niños pueden, pueden ir a las escuelas, nosotros al trabajo, con mucha precaución, y todo sin cerrar totalmente y controlar la epidemia. No. Yo... Ha comentado lo del estudio genómico y me quiero centrar un poco ahí porque ahí sí. hay muchas matemáticas, seguro. Yo estudio concretamente, en, estoy trabajando con la fundación ACE de allí de Barcelona que trabajan con, con demencia, con la sí. que te comenté. Y a mí me interesan muchísimo los estudios genómicos porque, claro, yo como matemático no tengo ni idea de genética, no tengo ni idea de, de epidemias. Yo sé cómo se relacionan lo que me dan, las muestras. Y has dicho 15.000 personas genotipadas no sé si me estás hablando de todo eh, COVID o caso control. ¿Cómo se está estudiando a nivel genético y, y cómo puede afectar eso a, a una futura investigación? Hay, hay muchos estudios. Eh, se, se ha puesto mucho dinero. ¿eh? Y por eso, eh, o sea, también por un mensaje positivo, por eso sabemos mucho más por el COVID. Nadie sabía nada de, de SARS-CoV-2. Claro, claro. Nada. Nadie sabía. Bueno, sabían, sabían de SARS, del, de, de, del de, de un virus eh, parecido, pero nadie sabía nada hace ocho meses. Ahora, no solo los, los investigadores y los médicos, pero la sociedad también sabe mucho, la gente sabe mucho porque está muy bien informada. Y eso es muy positivo. Y, y la gente puede tener criterio uh, también para tomar medidas y en, entender que, que todas esas medidas que estamos diciendo uh, se tienen que seguir, no puedes no seguir, es, es, es un problema. Um, y se entiende que no se puede seguir siempre, ¿sabes? A veces tienes que ver tus amigos, ¿vale? Pero sabes, con mucho cuidado, no puedes hacer fiestas, no puedes ir, como hemos visto esto del de, otro día, que estaban sí, sí. 80, 80 personas allá en el español, no sé qué hacían, no, no puede ser, es, no, es, sí. no, no es un buen ejemplo, no es, es que no es un buen ejemplo, yo no digo que no han tomado medidas ellos, ¿eh? pero no es un buen ejemplo en todo caso. Sí, sí, sí. Es, un, es una imagen que, que estaba una vergüenza muy grande para la gente que, que tiene que dar ejemplo. Eso está bastante, bastante. Eh, sí, pero con, concretamente ya digo, eh, era, mira, voy a coger algunas preguntas de aquí, vamos sí. a ir terminando. Aquí nos dice, la química mola, me gusta mucho esa pregunta, que la tenía en la cabeza preguntarte que ahora mismo que estamos con más información que nunca, con más investigación que nunca y con más relevancia que nunca y sin embargo ¿cómo ves tú la percepción social de la ciencia? Es decir, por otro lado, también hay mucha desinformación. Hay mucha gente que, que lanza eh, mensajes falsos y esos mensajes falsos tienen mucho impacto en la sociedad. Ahora se está hablando enseguida de, de que el virus ha mutado y evidentemente todo lo que se reproduce tiene mutaciones. Pero, ¿cuánto se sabe de esto? Bueno, y en general la pregunta concreta que dice es ¿cómo de fiable dice, la, está situando la ciencia como aliada o como cosa no fiable? Bueno, la percepción social de la ciencia y esto que te he comentado del virus. Sí. De la mutación del virus. Mira, es, estamos en, en esa situación no solo en relación a la ciencia, en relación a todo, que tenemos mucha información y a veces es difícil filtrar la información. El hecho que está en, en el núbulo o en un periódico o, no significa que es una información correcta. Y en ciencia um, evalúas con mucho cuidado la información y haces una síntesis, porque sabes que tienes a veces resultados que no les entiendes es así la ciencia también tú, tú lo sabes mejor santi esto que sacas un resultado y tú lo crees pero después intentas replicar esto y no se replica y porque lo has sacado Perfecto. por varias razones porque esto pasa a ciencia pues y, y tenemos que estar muy críticos con la información yo creo que la gente tiene que estar no, no tiene que creer todo um, no es que son fake news, es que la ciencia no es blanca y negra. Es, eh, necesitas pensar mucho, eh, eh, evaluar diferentes opciones y sacas conclusiones, claro. Eh, es lo que estamos haciendo y tomas medidas. Eh, pues la gente tiene que ser crítica y yo creo que podemos verlo de una manera positiva, que hay mucha información y que eh, por qué... La gente piensa, tiene que pensar que solo leyendo un artículo tiene suficiente. Pues no es suficiente. Tienen que leer más de un artículo si quieren informarse. Es así. Y tienen que estar muy críticos. Um, porque las cosas no son blancas y negras. Y en un en tema, nunca hemos visto esto en una, en, en una pandemia de este tipo. Nunca la habíamos visto. Muy, no, no es que somos... Que no somos suficientemente capaces, los científicos, para, para sacar un, un, un, una vacuna más rápido. Estamos haciendo todo lo que podemos. Pero es complicado. Pues, y esta complicación lo tiene que asumir también la gente. Que no hay soluciones fáciles. Y hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado. Se ha equivocado varias veces. ¿Sabes? Con las, con las mascarillas. Se ha equivocado. Pues es que no tenían suficiente información. Pero... Finalmente, hemos sacado mucha información muy, muy sólida. Seguimos est estas líneas que tenemos de prevención y yo creo que podemos controlarla. No es que no podemos controlar esta epidemia. Genial. Aquí pregunta precisamente por este tipo de cosas. Rupe de Laza nos pregunta si se va a conseguir un cambio duradero en investigación. Mira, te estoy escuchando un perro de fondo y a mí me está dando follón mi gata. <risa> ¿Se ve que ha escuchado el perro? <risa> bueno, yo, yo tengo mis dos perros abajo, la gata. <risa> pues, um, ¿Se va a conseguir algún cambio duradero, sobre todo en investigación? Supongo que se refiere también por, el, por los presupuestos, que a ver si afecta de verdad ya la investigación y se toma como un problema serio a nivel político, no sé. Pero, mira, o sea, es, espero, espero que vamos a, a tener un cambio más duradero. Porque a veces, cuando tienes un fuego, hay mucha acción y preocupación. Después, cuando se apaga, se apaga todo. Y eh, sí. aquí seguramente es una crisis tan brutal esta y va a durar. ¿eh? O sea, la gente que no piensa que esto se acaba a, a diciembre, a enero. Esto va a durar muchos meses porque incluso con las vacunas no sabemos si van a funcionar de todo, cuándo podamos vacunar a todos. Pues, vamos a cambios en la manera que trabajamos, en la manera que vivimos, que van a ser duraderos. Y tenemos que intentar hacerlo lo más positivo posible. Pues si podemos incorporar parte de esos cambios a nuestra vida de una manera positiva, teletrabajo. Teletrabajo o sea, tiene aspectos positivos y negativos. Y lo hemos visto, nosotros, como somos un centro de investigación, tenemos mucha gente joven que tampoco tienen salarios muy altos, tienen familia, tienen casas pequeñas. ¿Cómo? les pedimos de trabajar cada día desde casa, o sea, les tenemos que ayudar, por ejemplo Eso. Si, si, no, si no hay ayudas centrales para esto ¿cómo puedes pedir a toda mucha gente de trabajar desde casa? que no tiene las condiciones de trabajar pues va, vamos a tener cambios duraderos en muchos aspectos sin duda, ¿podremos cambiar la sociedad para que esos cambios sean positivos? es lo que queremos hacer Ya bueno bueno, vamos a lanzar ya una última pregunta y, y nos despedimos de, de, de este OpenPRB que ha sido una semana bastante intensa para todos. Eh, hay que decir que el IES Global pertenece a SPRBB sí, que estamos hablando, el Parque, sí. el parque de Recerca eh, de Biomédica de Barcelona, que es un parque de investigación grandísimo y ya digo de, de nivel mundial. Y a ver si voy en persona, cuando se pueda voy en persona y, y os conozco. Bueno, yo tengo aquí una, una pregunta que va otra vez en, en torno a, a la curiosidad que tenemos todos, que es un poco eh, cómo entender la incertidumbre asociada a estos resultados y si crees que nos tenemos que, que educar más en ciencia. Aquí también preguntan cómo se fomenta la, el ser crítico, cómo se fomenta el espíritu crítico y si te lo inculcaron desde pequeño a ti, Manolis, o, o, o a, a los científicos como a mí también, cómo, cómo se aprende a eso. ¿Cómo Mira, eso yo ¿Cómo? no sé cuándo me lo he inculcado, no sé, sé como, y como no hago psicoanálisis tampoco lo voy a, a, a saber, pero um, es seguro que tenemos que estar todos uh, mucho más críticos con, uh, con, con el conocimiento que tenemos y no creer todo, uh, no todo es fake news, pero muchas cosas son complicadas. Pues tenemos que informarnos. Um, y seguro que tenemos que cambiar la manera que la educación. Y seguro, y esto es una autocrítica nuestra, nosotros los científicos y los centros tenemos que, que hacer mucho más esfuerzos uh, para estar en contacto con la sociedad. Lo estamos haciendo... Estamos trabajando mucho, por ejemplo, nosotros con el ayuntamiento, con las escuelas, pero tenemos que hacer mucho más de PRBB Open Days, mm. tenemos que hablar juntos mucho más. Y eh, esto es una autocrítica y nosotros también nos lo, ten, tenemos un comité externo que nos evalúa y siempre nos dicen que tenemos que hacer más en este aspecto y tenemos que hacerlo. Es, es, es No es solo hacer eh, sacar nuevo conocimiento, que es mi, mi, mi trabajo es sacar nuevo conocimiento, soy investigador. Pero también mi trabajo es conectar más con la sociedad y esto es un tema que estamos conscientes no solo nosotros, ¿eh? también los genetistas que están a, a, arriba de nosotros del CDG, de y, y tenemos que hacer mucho más esta conexión y es de doble sentido. No es solo que nosotros hablamos, es que nosotros escuchamos también. Qué bueno. Bueno, qué, qué raro es esto de escuchar una autocrítica aquí ante todo el mundo. Eso no se suele dar mucho. Aquí entre, entre científicos sí, que somos humildes. Pero entre otra gente de más altas esperas no, no es tan, tan común la autocrítica. Sí, pero ¿no? es, así. es así. Sí, sí. Mira, sí. Pues Lo agradezco un montón. Y quisiera eh, darte la enhorabuena, que no te lo he dicho desde el principio, por el premio que te han concedido Gracias. el John Goldsmith, que fue reciente y, y muy merecido. Y por todos tus artículos, por todo el trabajo que, que haces, Manoli, es un placer, ya digo, es poder, bueno. poder repetir y, y hablar más de, de estas de estas investigaciones Encantado. actuales y a ver si sacamos más cosas. Gracias a todos los que estáis ahí también, a, a las 40 personas. Y, y nada, Manoli, si quieres decir algo más, yo me gustaría reforzar un mensaje que has dicho que es el que más preocupa, que es, esto terminará, esto tiene un final. Si cambiará todo, sí, pero tiene un final. Tiene un final. quiere decir a, a lo, Cambiará las baseado, cosas ¿eso? y tenemos que hacer un esfuerzo para que no volvamos a lo que teníamos, pero volvamos a una sociedad, con una sociedad mejor. Y esto va por el medio ambiente, por el cambio climático, por la manera que trabajamos, que nos relacionamos, todo. Y, y si podemos conseguir esto, vale, valdrá la pena todo lo que estamos uh, sufriendo esto, es porque de verdad hay mucha gente que está sufriendo mucho, lo, lo está pasando muy mal, francamente. Pues, nos podemos salir de esto, ¿eh? Y bien. Bien, bien. Y hay otras enfermedades, ¿eh? que no se nos olvide. Que hay otras hay enfermedades, mu claro. Muchos, re muchos retos paralelos. A y hemos hablado y solo bien. de nuestros países, Santi, no hablamos de países de tercer mundo. Bueno, otra vez hablamos de esto. Que es una Epidemias otra... en otros países. Sí, sí, sí. sí. Eso es. Vale. Eso es. Pues Manolis, un placer enorme. Ya como, como he fijado aquí el comentario... Si queréis más información de, del PRBB, tenéis ahí el, la página elipse con dos L's, punto rbb .org, y, y con esto nos bueno, vamos a despedir. Vale. Vale. Un abrazo. Gracias a todos. abrazo, a Manolis. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Me queda yo solo aquí chupando protagonismo para el final. Gracias a todos. Y por estar aquí, perdonad la, los fallos del principio, la, la tardanza, pero merece la pena ¿eh? que Manolis aquí es un un super crack de, de la investigación, de, de la epidemiología. Da gusto escuchar a, a gente con esa visión tan transversal y tan humilde a la vez. Así que nada, gracias a todos vosotros. Como hago pocos directos, para mí también ha sido una, una sorpresa ver, ver aquí esta, este, esta interacción. Gracias a los que habéis participado en, en mensajes. Mira, tengo a Iván, Ana, eh, Noriel, he visto antes a Laura Carmona, a la química Mola. A Ruth, ha visto a una amiga aquí de, de Molina, antes también. ¿Dónde estás tú? Bueno, a, a todos, a todos, y muchas gracias. Mira, que, Cristina, Grisalo gracias a todos. Y eh, esto como lo dejo colgado, ahora retocaré un poco, mira, como sé que lo estoy pidiendo <ríe> me está trepando por la pierna, se va a decir chufa de vosotros. Adiós a todos, mucho ánimo, mucha paciencia. ¿Y tú? Vale, creo que no... Creo que no quiero decir nada. Que gracias a todos. Adiós, besos, besos.